Pues Pinocho está, en lugar de estar basado en un cuento popular, está basado en una novela italiana de este señor que se llama eh, Carlo Collodi, con un universo muy extraño en el que hay algunos seres humanos y hay, sin embargo, pues unos, eh, un, un zorro y un perro que están humanizados, que son los que engañan a Pinocho, que es el muñeco de madera. El deseo hecho realidad de, de Gepetto, el carpintero, que quería un hijo, pues tienes el, el niño de madera que viene a la vida y que quiere cumplir su sueño, convertirse en un niño de verdad. Se, se le escapa todo esto de la moral y demás, a pesar de que tiene una, una conciencia personalizada en un en un grillo y pues las desventuras que le van pasando. Y yo, yo me acuerdo que está fenomenal animada la parte de la, de la ballena, sobre todo, con el agua y tal y demás. Es una película muy oscura, muy oscura. La, la parte en la que llega a una especie de Disneylandia en subterránea eh, que pueden ahí subir en norias y tal, pero también jugar al billar y fumar puros ¿Y fumar puros sí señor y, y sí. cuanto más tiempo pasen en este en este terrorífico Disneylandia pues se van a convertir en en, en donkeys, asnos, en asnos eh, y, y, y, todos los que se convierten en asnos no son salvados y no se sabe si, si les matan o les esclavizan como a los enanitos de antes y al final es que le come una ballena y es todo muy muy terrorífico. Ya, parece pero... que se ha muerto, que también eh, aquí se introduce también el tema de la, de la muerte de Disney, que es cuando un personaje parece que se ha muerto y te da muchísima pena hasta que de repente pues al final llega el hada y dice no... Te convierto en un niño de verdad y por lo tanto niego tu muerte y tal. ¡Pling! Esta quizás sea una de las primeras veces que aparece el hada, y que también estaba rotoscopiada. Y efectivamente, y aquí, bueno, tenemos que decir que lógicamente cuando se basan en una en un cuento o clásico o en una novela de estas características, tiene un afán moralizador, como ya hemos hablado en otras ocasiones, con lo cual, bueno, pues eh, Pinocho cumple esa función de decir niños estudiad que si no os volveréis asnos como luego otras, eh, otros cuentos que han sido adaptados que tienen otras finalidades moralizadoras. Y quizá lo que más sorprende esta primera etapa de Disney es que empezaron con Blancanieves, que sería la que marcaría el canon a las siguientes princesas, pero luego enseguida ya en la segunda película se desenganchan de ese, de ese canon y se van a hacer una cosa completamente diferente, completamente diferente que es este Pinocho. Es que Pinocho, también hay que decir que la película es muy oscura porque el cuento original eh, el autor es todavía más oscuro es, que la película. Eh, eh, se publica para niños, pero da la sensación de que el autor no quería hacerlo para niños. Quería hacer una cosa muy salvaje porque hay un nivel de sadismo extraordinario. Pinocho es quemado, defenestrado, ahorcado… Eh, y Además, el comportamiento propio de Pinocho no siempre es agradable. De este... hecho, hay un pasaje del libro donde Pepito Grillo, el Grillo parlante, donde le dice ¿no tendrías que hacer esto? Pinocho dice sí, pues toma y le pega un martillazo que le deja seco. Eh. <risa> Y no podemos terminar este vídeo sobre Pinocho sin comentar que el tema musical principal, When You Wish Upon a Star, aparte de ser precioso, es el que luego se ha adaptado como tonadilla oficial de Disney. Es la musiquita que se oye siempre que sale el castillo delante de todos los demás clásicos animados.